Un abrazo grande a Sonido Rebelde por muchos más años de música. Vamos arriba nosotros, feliz cumpleaños. De Uruguay, 4 pesos de propina. Vamos arriba, a Rebel Sounds. Feliz cumpleaños por muchos años más. Vamos arriba a toda la familia sonora. Y bueno, este les tenemos una pequeña sorpresita. Clave, candombe, Uruguay. 100% Uruguay. ¡Oh! Bueno, ¡Feliz cumpleaños, loco! ¡Vamos arriba! Uno, dos, ¡Que, lo cumpla, feliz. que lo cumpla,